Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos grabando de día porque resulta que hay una actualización de los dos años de Bogotá TMBus y por eso estamos por acá. Posiblemente vean, escuchen mucho ruido o cosas así, pero no hay problema porque aquí al igual vamos a, es a disfrutar. Dicen que ya son las 12 y que se supone Que es ahorita cuando empezaba La pachanga Pero yo no veo nada Ni a nadie, no sé si es que me quedé solo No, no, mentiras, no, no estoy solo En el server, porque hay gente Conectada, sé que hay gente hablando Pero no sé si ya hubo actualización Me están preguntando dónde estoy uh, Buenas Ah, por acá veo a alguien conocido. Ah, es que este es mi sobrino, este es Yandik. <risa> por acá esta gente me está escribiendo, pero es que ni, ni yo tengo ni idea de cómo es la actualización. Por acá alguien me dice, Mati, me dice que mande saludos. Ah, pero el problema es que sale todo en, en, en numeral, así que el, Mati no puedo mandarle saludos a alguien que se llame así. Numeral, numeral, numeral. 80, vamos a la 80. Entonces vamos a la 80. Listo, voy para la 80. Me está saludando me Está saludando Messi Saludame, el campeón del mundo. Ese es Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Inmens Messi. Ancara Messi, encara Messi, Ancara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, Messi, Messi, Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ya acá hay harta gente. Está Messi, está este muchacho que se llama roblos 215 Mejo. Y curiosamente tiene una gorrita que solo le tapa como la mitad de la cabeza. Se parece mucho a Yoyos. A, a jo ah, aquí estaba también Astetic, el, rec el que me recomendó Cali TM, TM Bus. Eh, bueno, uy, hay mucha gente. Salchipapa, eh, Messi, ¿de ¿dónde está? Ay, me atropellaron. me atropellaron así que iba a al portal 80 y acá hay un agente de tránsito que parece más bien un pago de ranger y se llama tombo curiosamente tiro, tiro, ay, ay, ay, ay. se llama tombo uy allá hay alguien vestido de colombia ah pues es mati el señor octopus venga el de la moto de verdad es, ¿es un personaje o es pero miren se les zafó una llanta señor se le zafó una llanta Miren, le que una moto por acá. Porque no entiende que estoy en el portal 80. Aquí está atrás mío. Ah, es que este es tras mío. Tras mío. Aquí está Yayito. Está.. Bueno, Messi. Messi fue el que me atropelló ahorita. Todos aquí, miren, miren. Tan chévere este es de las alas. Ustra. Ustracol. Ustracol. Ah, no me dejan leer. Está Messi, está Stetig, está Sergio. Está atrás mío, está Javier Roblox, está Yayito. Do no veo esa Messi. ¿Dónde está Messi? Se llama Gran Vial. ¿Qué pasó con él? ¡Uh! Me quedé sentado esperando. Y allá. ¡Ay, ese azulito tan.! Ah, bueno, ese azulito ya lo conocíamos, ¿no? ¿Qué? Bueno, ¿qué va a manejar entonces? ¡No, se van a alargar! ¡No, no me dejes, esponja! <risa> Por fin me puede sentar. Acá hay alguien que anda como colgado. Un strancol tiene unas gafas como de realidad virtual, ¿no? ¿Y quién es el que está manejando? Ah, pues tras mío. Está manejando tras mío. ¿Quién está por acá también moviéndose? Está Yayito, pero que se colgó. Está Messi. Pandaren. Este es nuevo. ¡Ay, tiene forma de panda! ¡Miren! Tiene forma y cuerpo de panda. Bueno, como... En verdad no parece panda, sino como un oso polar. Pero sí. ¿Hay alguien va corriendo. ¿Hay <risa> alguien va corriendo, no se ha podido subir. Ajá, ¡Ah, es Carter. ¡Ay, otra vez! ¿Qué pasó? Señor Tombo. Eh, controleme a esta gente, señor Tombo. No, este Tombo como que ni me hace caso, me ignora. Oiga, oiga, me van a atropellar, estoy debajo de un bus. No <ríe> Estoy debajo de un bus. No, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allá. Ah, ¿Y quién es este que está volando? ¡Carter! Es como si fuera un. <ríe> ese Carter es que volando como si fuera quién sabe qué. <ríe> es que Carter el. Uy, se parece a. a Iron Man. Mire, tienen cara de Iron Man. Yo soy Iron Man. <ríe> Eres como un ángel. Lo voy a escribir. Venga, yo me quiero colgar encima de cartel Yo también quiero hacer parte de la cartel ay, ay, ay, ay, ay, me colgué ¿Dónde me puedo subir? <risa> ay, por fin estoy subido No sé encima de qué, pero aquí estoy arriba Eh, soy el rey del mundo ¿Yo como soy todo chaparrito? Ay, no, señor policía, controla esta gente Eso, el tombo sí está controlando A todos ¿Viste? Me gusta el traje del tombo Uy, hay gente subiéndose encima del bus, ¿cómo hacen? Yo quiero aprender. ¿Cómo hacen? A ver, a ver, eso. ¡Uh, fiesta en el bus! Por acá dice Mati que le mando saludos a Macoco, entonces saludos a Macoco. Un gran saludo, Macoco. Eh, oiga, hay mucha gente. O sea, por lo general yo siempre juego en la noche y nunca me topo con tanta gente. Es que hay, hay muchos. Así el conductor. Esta gente está loca Es que feliz año 2029 ¿Qué es esto? A ver, a ver Oigan, déjenme pasar Vamos a sacar un bus Yo voy a sacar mi propio bus Me voy a viajar No, déjenme subir, déjenme subir Bueno, me voy a ir, adiós Adiós Déjenme salir No, la moto no me deja salir Que protestas en Bogotá, vi like. <ríe> así es así. Uy, allá alguien está bailando en un bus. Miren, miren, ¿Hay alguien está bailando? Ay, no lo alcanzó a ver, bien <ríe> Esto muy complicado. <ríe> bueno, ¿por acá están diciendo hola para el YouTube? No, pero es que aquí me están... No me estás dejando pasar, no me estás dejando pasar. Oh, vamos vamos. Uh -huh. Pues di dijo Carter que ya casi, ¿no? Entonces vamos a ver dónde es que es. Oiga, esperen, por dónde es esta. Es por el 2. Por próxima parada. Plataforma 2. O sea, esta. A la embarré. Creo que era la otra. Ay, no. Ya me quedé atrapado. Ya me quedé atrapado. No, ayúdenme. Me quedé atrapado. No, quedé atrapado. Nunca había estado en un trancón. Me he atrapado. No. No, pero queda atrapado, ayúdame. No, qué tranconzazo que armamos aquí. No, no pude mover ese dentito carro. No, qué tranconzazo que armamos. Lo siento, verdad muchachos. Lo siento. Lo siento, lo siento. Ayúdenme a quitarlo porque yo no puedo. Mire, Carter, Carter que es mago. A ver si Carter usa sus poderes mágicos. Es Carter. ¿Y qué, dónde está Tatán? ¿Ya llegó Tatán? No, alguien que mueva ese bendito carro Lo siento Uy, Carter, ¿en qué se convirtió? Ahora es un es un, es un mono ahí todo chistoso Básico de, de Roblox Señor Mago, ayúdame Ayúdame, señor Mago, porque nunca puede quitar ese bendito bus. Mire cómo quedó, quedó encima de la plataforma y ahora ni sé qué hacer. Los demás se fueron me abandonaron. ¡No! ¡No huyan! ¡No! ¡No! Me van a hacer llorar. ¡Sí, márchate! ¡Regresarás suplicando! ¡Así es! ¡Te arrastrarás de rodillas arrastrándote! ¡No! ¡Oh, ¡Se ha ido! ¡No! ¡Se ha ido! Hombre ¿Dónde está Carter? Soy el 1 me dice ¿Cuál es el 1 Ah, ya, ya, ya lo vi uh, Subámonos el carro de Carter ¡Eso! Ese no es Carter, ese es Messi Ay, el 1.10 verde, me subí al 1.10. <risa> Lo siento. <risa> ¿A cuál me subí? <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a Carter? No, no, no, no, no le muevan el carro. No le muevan el carro. Vamos, vamos en caravana Miren eso, miren eso de allá <ríe> Miren ese carro, también se subió a la, a la esta Y mi carro ya se borró El que dejé allá bloqueando Uy, Messi está, Messi no está sentado Messi, siéntate Messi, eres el campeón del mundo, da tu ejemplo No, ese Messi no da ejemplo Bueno, ¿cuántos vamos en el bus? Veamos Wow, vamos a harta gente Es la primera vez que veo tanta gente en el, en el... Wow Messi Pues Carter es el conductor Esto Este está este con el zorrito Wow hay harta gente O sea ya atrás hay más Está Sergio Sergio YouTube Bueno alguien se tuvo que ir ¿Quién era? Transmío se tiene que ir pero un gran saludo un gran saludo a Transmío Mati y lo atropellan. A ver, Carter nos lleva a la fiesta. Uy, ¿por qué esto se, se va a volver de colores? ¿Qué? ¿Se empezó a volver de colores esto? ¿Es un buco o.? ¿O es parte de la actualización? ¿Por qué aparece verde, azul, morado? ¿O es porque ya empezó la fiesta? Uy, comenzó la fiesta, comenzó la fiesta. Miren, ¿quién está bailando allá adentro? Messi, Messi está que mueve. Uy, mueve el bote, miren, miren. Ahí es, Messi, Messi, Messi Está bailando ¿Y quién más falta por acá? Aquí hay un alguien se quedó atrás Javier Y allá viene otro bus Y allá viene el tombo También viene el tombo Wow, esto está lleno Messi se le dice Carter Messi, siéntese Wow, en serio, está cambiando de color, es la primera vez que yo experimento esto en el juego de que cambia así de colores y el tombo viene acompañando. Ey, miren, hasta el tombo va para la fiesta. Uy, este bus ya se llenó, ahora sí. Pandaren se subió. Ey, ¿Eh, huepa. El policía está que nos pita, nos pita y... <ríe> Qué genial, todos vamos en este bus. Qué maravilla. Oye, esperen, ¿estas rutas son nuevas? No, esta ruta sí ya estaba, ¿cierto? Parque San Andrés. Ah, sí, San Andrés. Las rutas que decía. <risa> aquí, aquí están todos como desordenados. Bueno, Messi, si sí hizo caso o no? Messi, siéntate. Me Messi no se quiere sentar y se va a caer. Se sí, sí, ha puesto Messi, mire, Ahí ha puesto atrás. ¡Eh, qué genial! Esto se es ve genial, genial, genial. Viendo cómo cambia esto de colores El policía, las paradas Venga pero yo no recuerdo estas paradas de este alimentador Ah es que este salía del portal 80 Yo la última vez que hice un, las de un alimentador fue en el portal sur El cartel no entiendo porque se subió al, al, al, al andén Se subió un vendedor dice <ríe> Se subió un tombo también dice Uy es que hay harta gente en este bus Ah si sí, es que el que se subió tiene... Ah pues es Mati es Mati, es Mati. Eh, qué genial se ve esto. A ver, veamos quiénes quién viene, quién vienen por este lado. Este de pelo blanco está genial. Parece de un anime. Eh, ¿Quién más por acá? Alguien se le sale aquí el brazo. El que tiene las alas se le sale el brazo. Bueno, vamos a preguntarle desde... ¿Cuándo juegan todos ustedes? Bogotá Temebus. Vamos a preguntarles a todos mientras tanto desde cuándo juegan Bogotá Temebus. Pobrecito. Mire, Carter dice que juega desde... Bueno, pues obvio, desde hace dos años porque creo que él es uno de los que crea también cosas aquí. Um, Alguien en el portal osme? desde octubre juega Sa, Satimán. Javier Roblos desde el 2021, parece. Aztecit desde el 2021. Juan... Juan, bueno, no dice. Dice que... Yayito dice que desde hoy. Ángel desde el 2020, claro varios años, David dice que, ah no, que quién estuvo desde el principio, Uy, le están metiendo dentro del bus, esto va pero a toda, Toreto Carter. Hay una, hay una escena, escúchame, no, hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente, en un puente que tiene un hueco y viene un tanque del otro lado y una bola sale volando y Vin dice, sale volando y se enchocan en el aire, weón en el aire, weón y caen encima de un carro y Vin dice, dice yo no sabía que íbamos a caer acá tuve fe ¿qué? ¿qué? Uy, creo que se le está... Se le está un poquito, se le está... se le está descontrolando el carro va <risa> ah, como si tuviera ganas de ir al baño <risa> Va, va súper rápido el carro. Voy de urgencia, Fiel dice. <risa>